El otro día estaba jugando este juego gratis con Jorge llamado Boring Man. Y pues lo rompí con un autoclique: 2, 1, P. También me duele la mano hacer tantos clics. ¿Cómo me duele la mano hacer tantos clics? ¡Qué pobre de mí, verdad? Llevo horas haciendo sí. un clic por milisegundo. Así que, claro. alguien me dijo que estás usando hacks y yo era como, ¿qué pedo? ¿Y por qué, usar <risa> por qué usaría hacks? <risa> Tamar, esa muerte más ridícula, me muero súper ridículamente, no mames. ¡Corre! ¡Tamar! <risa> no se puede así, man, no se puede, es que no se puede. <risa> ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo? Llegamos tan lejos y me está matando el pinche sniper, el mismo sniper. O sea, ni siquiera es uno distinto, es el mismo. Tengo solo una vida, entonces no me. Mira, no pe, me pide. Soy ninja. Estamos a punto de llegar a aquella qué ronda es? La 100, ¿verdad? La 100 Triple King. Mataste un púrpura hago <risa> el doble de daño, que Como digo, como si hiciera falta A lo mejor la no hacer tantos fríos no. Más bien cambiaste tú No me dijiste que cam... el A un dentro? logro! Conseguimos un logro que el cheque no tiene O si sí? Oye, si llegamos a la... A la oleada 300... 300 Nah, me las a tocar por siempre <risa> ¿Qué pasó? <risa> ¿Qué pasó, me? ¿Qué pasó? Tengo que ver su video. ¿Qué me pasó, ven? ¿Qué pasó? Ya man? morí, voy a morir. Ya, ya tú... es injugable, te juro. Me muero de un balazo, de, de un golpe de los amarillos. Es injugable. ¡Tamán! No, salí un spamero Tú puedes, tú puedes. Bien. Quédate ahí, quédate quédate donde siempre so, estás. Ya, ya, ya sabes, quédate <risa> ahí. ¿Vas ah, como, como, como no? a un batallero como tres secos, no? y esto es... Ah, ah, ah, ah. Después, lo, después vemos el video Juntos, tres juntitos Juntos ah, wow. No saben lo rápido que disparo cuando tengo esta porquería de super velocidad ¡Mata a la niña, te ¡Toma ¡Tú está pasando todo! Y, y, y al final tenemos que matar a puros spammers. <risa> no mames. <risa> ¡Qué pedo. ¡Imagínate! ¿Por qué me muero? O sea, tengo que ver mi cámara lenta para entender por qué pedo me voy ¡Está yendo Me Se me baja 3 FPS en ciertos momentos. Pero la mayoría y parte del tiempo me va a 30. Normalmente me va a 60 cuando tengo el, el autoclick activado. Ya de, ya, oh, ¿Qué dijiste autoclick? Digo, digo, click cuando estoy cliqueando, pero. <ríe> cuando estoy cliqueando, pero cuando estoy cliqueando. Uy, creo que estás utilizando hacks. Men, yo estoy cliqueando O sea, Entonces, porque si tuviera autoclick sería mucho más rápido. Solo estoy haciendo un clic por eh, un clic por milisegundo Si tuviera autoclick sería como por nanosegundo a la vez. Es por porque en nano, no creo que nada se pueda usar para segundos, no creo. Puta, que difícil este juego. Espera, espera, quiero mostrar lo de la escopeta, quiero mostrar lo de la escopeta Como si cliqueo muy rápido Este algo volando La madre me morí 20 minutos después la だい<笑> XB Dios, se me hace velocidad con la otra, wow